Bienvenido mis queridos amigos a este nuevo video de tu canal Elmerpock Hoy te vamos a enseñar cómo pasar coordenadas de Excel a googlear Si ha llegado por primera vez en nuestro canal no olviden suscribirse y activar la campanita Para que Youtube les mande una notificación cuando estoy subiendo un nuevo video para ustedes mis queridos amigos Sin más comentarios iniciemos con como mencionaba, ¿Cómo pasar coordenadas de Excel a googlear? Bueno, tenemos una plantilla de Excel, ¿no? Aquí nos dice conversión de coordenadas UTM a latitud y longitud. Con este resultado de longitud y latitud, vamos a estar insertando en googlear. Para ello, lo, te, lo que tengo aquí, unos puntos de ejemplo, lo que vamos a hacer, seleccionamos las Bueno, la cota no Bueno, vamos a la cota Vamos a deslizarle a un lado La cota no Bueno, tenemos la descripción El norte, el este, el punto Bueno, vamos a seleccionar Vamos a seleccionar Seleccionamos todos los Los puntos ¿No? Control C Y nos vamos en la plantilla En el primer punto Ante clic derecho y nos vamos a pegar valores ok pegar valor hacemos clic y automáticamente ya nos ha pegado todos los valores que tenemos 161 puntos ahora en la zona 18 hemisferio sur ¿no? lo que tenemos que hacer es seleccionamos jalamos arrastramos perdón arrastramos hasta el, los puntos que tenemos 161 puntos no arrastramos bueno el, la zona, ¿no? Tiene que ser la zona 18. Vamos a arrastrar la zona 18 también. Bueno, nos ha enumerado porque hemos arrastrado. En este caso vamos a enumerar zona 18. Y vemos que automáticamente nos ha cambiado la plantilla. Ahora, lo que vamos a hacer es, po, nos vamos en el siguiente dato, en la siguiente pestaña, en la siguiente hoja del Excel Datos para googlear. Hacemos clic y vemos que aquí nos está trasladando todos los datos. Ahora lo que si no tenemos nos dice si requiere más filas. No olviden arrastrar la función. Seleccionamos todo así como estamos. Y arrastramos hasta el final, hasta los puntos 161, ¿no? 161. Seguimos arrastrando hasta que nos vea 161, ¿ok? Arrastramos, donde nos vamos a dar cuenta, en el número, no 161, y nos empieza a hacer tener 000. Ahí a lo que nos damos cuenta, simplemente si nos tenemos pasado, seleccionamos todo y eliminar. Y listo, ya tenemos. Ahora, una vez que hemos tenido eso, lo que tenemos que hacer dice datos para googlear. Hacemos clic en la flechita y nos va a abrir una ventana. Un libro de Excel aparte Y vemos que tenemos copiado todo, ¿no? Todo lo que tenemos copiado ¿ok? ¿Para qué? Esto nos va a servir para guardar en CCB delimitados por coma Nos vamos a archivo Guardar como Examinar eh, Nos vamos a CCB limitados por coma CSV limitados por comas. Nos vamos en descargas Tenemos acá un ejemplo Vamos en la carpeta 1 Vamos a guardarlo Vamos a guardar como archivo eh, Proyecto A ver ejemplo 1 Ejemplo 1 Ejemplo 1 Luego vamos a dar guardar la damos sí Y esto lo cerramos ¿no? Lo cerramos la pestaña No guardar ¿no? En la plantilla también lo ponen a no guardar Ok, no guardar Ya lo ponen no guardar Luego nos vamos a ir en googlear eh, Esta plantilla Les voy a dejar el link de la descripción va a estar con el nombre de conversión de coordenadas UTM a latitud y longitud para googlear, ahí en la descripción les voy a dejar el link, pasan hacen clic, les va a aparecer unos anuncios, siguiente siguiente, y también les voy a dejar en la descripción este un video cómo descargar los archivos de mi video ok, bueno continuando con la explicación que tenemos, nos vamos en googlear abrimos googlear nos vamos a archivo luego nos vamos a importar nos vamos a importar ok nos aparece esta ventana y en esta ventana lo que tenemos que hacer es abrir en la carpeta 1 donde el que le hemos guardado ok guardar ejemplo 1 csv delimitados por coma abrimos nos aparece esta ventana luego tenemos espacio tabulación coma si ustedes tienen coma les va a aparecer aquí como un excel no como un cuadradito como un excel pero en este caso mío va a ser punto y coma por eso lo voy a poner en otros vamos a poner punto y coma y vemos ¿no? y vemos que nos tenemos aparte por columna número longitud longitud y latitud y la descripción por columna si ustedes es coma lo colocan coma y les va a volver no en este caso yo tengo punticoma por eso que le estoy poniendo en otro. Luego vamos siguiente. Tienen que igualarse. Latitud con latitud. Longitud con longitud. Vamos siguiente. Bueno aquí campo ya interno. ¿no? Como factible. Como factible. De cadera. ¿no? Eh, vamos a finalizar. Nos aparece esta ventana. Vamos a dar sí. No vamos a poner el color. Vamos a poner color rojo. Aceptamos. El icono. Vamos a poner por ejemplo. Eh... El azul, ¿no? El azul, ya, ok Vamos a dar aceptar Luego nos dice vamos a guardar ¿Dónde vamos a guardar? En ejemplo, en carpeta 1 Y lo vamos a guardar como ejemplo 1, ¿ok? Y ahí vemos que nos está corriendo Los puntos donde que hemos puesto, ¿no? Bueno, aquí no nos ve nada No se ve nada, no, no se ve nada Ya no se ve nada Pero no se ve nada porque está desactivado Nos vamos sin lugar en lugares, en el lado izquierdo, nos vamos a ejemplo 1. Aquí está en carpeta, ejemplo 1. Activamos con un check y ahí nos aparece todos los puntos que hemos insertado. Vamos a deslizarlo. Aquí están todos los puntos que hemos insertado. Si le desactivamos, nos desaparecen los puntos. Si activamos, nos aparecen los puntos. Y seleccionamos un punto. Por ejemplo, seleccionamos un punto y nos aparece número longitud latitud y la descripción y este número también lo puedes editar estos puntos ante clic derecho propiedades no puede acá tenemos el norte el este no y ya podemos cambiar de color no podemos ponerle un nombre a este punto no y ya le podemos cambiar otro icono por ejemplo este tipo de este icono vamos a aceptar y así no y así podemos estar cambiando ya las propiedades de este punto. Ok, ve, vemos. Bueno, ese sería todo. No olviden suscribirse y activar la campanita cuando usted llegó por primera vez de este nuevo tutorial. Nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.